Muy buenas chicos y chicas, les traigo un nuevo video y esta vez con Saints Row. Sí, Cat O'S of Hell. Tengo este un list tan malo que, que, que me tocó comprármelo en España. Joder. Entonces que, bueno, este es un juego nuevo que ha salido este año, creo. Creo que este juego es nuevo, porque yo que sé. <risa> Eh, me lo encontré por allí y dije ⁇ arca me gustan las imágenes y de paso me recuerda Facebook o sea Fable 3 y bueno entonces que bueno de, basta hablar porque pues aplace el video y le damos a nueva partida Obviamente, no tengo partidas guardadas lo estuvo probando un rato era broma sí si sí, tengo partidas guardadas unas cuantas una que otra entonces que le damos a, a la normal, como toda persona normal, no le voy a poner hardcore Porque, yo que sé, eh, leí en la descripción del juego y dijo, y que, que no, que no sé qué y, y, y, y me da miedo, me da miedo <ríe> En serio, no puedo creerlo, yo un minuto y ya tengo miedo de este juego Creo que no sea de miedo porque, porque yo me lo descargué Porque, en, en serio, no entiendo, ajá, ajá el, el tipo comienza a hablar bueno, eh. No sé, joder. Once upon a time, then it Okay. Same. Sí. Okay. Selfie. Sí. Selfies? What? Escucha selfies. ¡Mira, ahí estoy yo! ¡Ahí estoy yo! Eso pero... En el cumpleaños... ¡Sorpresa! ¿Qué eh. ¡Ahí estoy yo! But Oh, ¡Ey, so we'll hey, en serio! What sort of games? ¡Wow! ¡Qué épico! ¡Ven, eh, ponle... ¡Mierda! Ponle... <laughs> ¡En serio! ¡Y no jueguen eso! ¡Esto, esto es... Maldito emo, en serio. No les haga jugar, yeah, a jugar esto, no, para, wait, no wait, pasa ser bien. A a right. Solo que pasa por por escuchar un emo. Nota mental para ustedes y para mí. No escuchar un emo, en serio. No. Shut up, Who will tame the president's wild heart? What are you guys trying to spell? I'm not moving, that. That's the spirit, Kinsey. I'm serious. I'm not moving, either. Neither am I. Jezebel. who the fuck? Where'd you get the board? I was going through Zinyak's artifact collection and found it there. Who did it belong to? Alliston Valley. Oh Ay, this dude. Guys, I think it's laughing at us. Se <laughs> Ah, <laughs> Fuck this. <laughs> I think you're a smart enough piece of wood to see where this is going. We need to cooperate. That's polite. You think we can trust it? Not like we got a lot of options. So what's the plan? No. menos pues, pues vayan a la, al canal de juego o algo así porque yo no voy a pasar haciendo eso Ey, Dije que yo iba a ir solo, no que una tipa me iba a acompañar. Así son lo, las personas que hoy día. <ríe> En serio, mira eso, parece que me va a tragar. Creo que no sea así de preguntar. No, en realidad sí bueno pues este juego me lo encontré por allí y yo diseñar pero eh, me gustó más o menos como era y, y el trailer y espero que ah, no me decepcione en serio hey con cool la entrada épica entrate encontramos al jefe no sé para dónde voy esto es como conducir en gta5 eh. ok esto es lo básico. El, el, el, el maldito tutorial. El tutorial. Eso es lo básico, lo, lo que nos enseñan básicamente. Y ahí yo me lo pasé. No me vi el, el, el coso de eso porque me, me dio para eso. Ahora es que me lo veo y me sorprendo. Lo veo y no lo, y no, lo no creo. No lo veo. Ya que sé. Me voy a volar los, los videos que vi. No, me cago. ¡No! ¡No! Tírate, esto nunca me había pasado. Hay que Ah, amigo, esto es como para no morir. Sí, sí, sí, sí. Coño, ¿qué, ¿qué se va a salir de ahí? En serio. En serio, ¿ahora yo qué hago? Estoy acá abajo, no puedo hacer nada. ¿En serio? ¡Joder! ¡Ah! ¡Me cago en...! Creo que hay que suicidarse porque aquí no me salgo nunca. Ay, yeah. <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Muero! No entiendo cómo estos tipos caminan en la vaina en otro... Como pregunta hey, Para, para Bicho raro Bájate ahí la moto <risa> Y veo como un demonio está ahí Y no me hace nada Pero bueno Al parecer estoy en el infierno Al parecer Bueno, les voy a eh, También ir eh, explicando Más o menos lo que es Ahora tengo que ir a autor. Creo que eso ya lo había dicho, hasta, hasta eso lo había dicho y creo que más veces que yo. Bueno, entonces que básicamente no tenemos que ir a ULTOR, que no encontramos un tipo y hasta ahí llegué. Me dio para eso seguir y dije, ñer, ese juego está bacanito, tengo que subirlo al canal. Y de paso me recuerda el GTA, <risa> no sé por qué me recuerda el GTA, junto a Fable, Fable 3. O le quieran decir, yo no me voy a equivocar, no soy tan crack que coño, casi perfecto, joder, ah ¡Ey! ¡Ey! no, ese mierda ahora en que voy la moto se hizo mierda, ah no, mira un taxi ah. Ey, eso nunca lo había visto este tipo se sube unas maneras más impresionantes a los coches apúrate que no, voy a... no estoy aquí para perder el tiempo no voy a mostrar mucho, voy a mostrar básicamente hasta donde yo llegué Porque me he gastado mucho tiempo. Me cago en este coche. Intentando volver aquí donde estoy ahora. ¿Cuál es? Atropellé unos zombies. Pongámonos nombres. Vamos a llamarlo Juanito Carlos. No. Pepe Michael. Pepe Michael. No sé dónde me ha salido ese nombre. Creo que lo he escuchado en un lugar. Le voy a llamar Pepe Michael. No sé por qué. Pepe Michael, no, Pepe Michael, Michael no, no, sé, no recuerdo dónde, no. Belky no. Bob, lo voy a llamar Bob, en serio, lo voy a llamar Bob. Hola, hola, demonio. Bueno, esto no lo voy a ver tampoco, no lo he visto, ni tampoco me interesa verlo. Cr, no sé qué es lo que significa, pero bueno. Creo que son es las iniciales del juego. Bueno, aquí básicamente nos, nos enseñan a, a, a, a saltar, a, a coger esto y bueno, nos vamos al menú. Eh, bueno, hasta aquí lo dejé yo la vez pasada cuando lo, cuando lo estaba probando. Hasta aquí lo había dejado yo. Me compré esto y listo. Hasta aquí lo dejé yo. Y aquí, ya, ya hasta aquí lo dejé, el tipo de explota. Ah no, yo, yo, yo, bueno y ahora yo lo, yo lo voy a dejar Pero veamos uh, qué pasa ahí. Porque es genial, esto, lo, esto tengo de de lo tengo que enseñar en el canal. <risa> <risa> <risa> qué épico, eh, Se salta con X, ya, ya yo lo sé. el pulsado para un, para un, salto. Joder, hey, mira esto, puedo, puedo saltar dos veces, joder. Vuela hasta la siguiente isla. Yeah. Perfecto. Es. ¡Ey! Yo me sabe. ¡Ah! No entiendo. Ah, amigo, está invertido. ¿Y cómo se quita? creo que era un día por, filo, por filo. reducir la velocidad yo porque quiero reducir la velocidad o sea no no tengo esperanza ¡Wow! no, la velocidad no sé cómo wow qué hice ahí no entiendo ah y eso es para para yo qué sé no sé para qué llega hasta la isla final vamos ¡Tara, ta ta ta, ta, ta, ta. Na, na, na, na. Ay, yo soy imbécil, como pienso que eso no me va a hacer daño, en serio <ríe> Bueno, sí, amo. Bueno, ahora... Mmm, ¿Qué hacemos? <ríe> bueno, gente eh, Esa es la cara de... De, de, de, de la cara con Satan, algo así, decía Pero Satan odia lo, a los desafiantes Y todo... Ay, coño, pero déjame leer el dispararle a los demonios en la cara. Pero, ¡Ah! Puedes llevar control de, de ir al satán usando el... Bueno, ustedes lo que están leyendo. No, no necesito decir nada. Ok, ahora.. Ok. ¿Qué es esa cosa? Bueno, mmm... Ok, desbloqueé el control de vuelo, el control de... bueno, todo esto. Y bueno, ya por lo menos sabemos perder. Bueno, en caída libre, eh, nos despedimos porque... Bueno, gente, los videos estos van a ser de 15 minutos no van a ser más largos de 15 minutos y muchos duran miércoles, ¿por qué? ¿Qué? YouTube, ¿qué te hizo para...? Porque hay una función en YouTube que, que, que te hace poner los videos más de 15 minutos. Y bueno, eh, y si sacas un strike o te quitan el, el, el, para monetizar los videos o, o te quitan para esto, para... esto no lo sabía. O te quitan la habilidad de, de seguir los videos más de 15 minutos. Pues a mí no me ha pasado eso, simplemente que estoy grabando con el capturador que trae por defecto el play el Playstation, que graba muy bien. No, no sé, no sé cómo grabé. Si graba bien, pues felicito a la marca PlayStation. Hizo una cosa que, que, que para los tipos que suban mini clips, pues los tengan más fácil. esto qué no sé si esto da el doble de puntos como los azules, yo no sé. Pero yo me cojo este y me voy al carajo. O Entonces sea, gente, recuerden que si quieren seguir viendo videos así de este juego, pues no olviden dejar su like. Eh, va, cuando llegamos a los 5 No, no, a los 5 no yo, este, este juego me gusta mucho Ah no, de todo modo yo lo puedo seguir jugando yo solo Bueno no importa Estos es, Esta serie va a ser sí o sí usted Bueno no va a ser sí o sí Ustedes me pueden decir si quieren Si la quieren Si no quieren Pues, pues bueno Ustedes deciden Igual con los Sims Que ustedes lo aceptaron Y, y no pude grabar el capítulo de los Sims Por cierto No, no me digan que, que, que me estoy inventando pisotón que, que me estoy inventando cosas no no no no no es eso simplemente que de verdad no he podido grabarlo el computador me falló ahora para editar el vídeo espero que no me falle en serio entonces qué bueno gente eso era básicamente lo que le iba a decir entonces ¿qué gente nos vemos hasta la próxima despide dando un puño tío joder ¡Pum! una patada un puño coño este tipo no sabe para. Hostia, que este tipo es el hijo de Chuck Norris o qué cojones bueno entonces de, espero que les haya gustado que cojones paso aquí bueno me ha de, dejado de capturar la pantalla por porque bueno me excedía los 15 segundos ah 15 minutos no 15 segundos entonces que bueno gente eso era básicamente lo mismo no, no voy a seguir extendiendo más este video nos vemos hasta la próxima Ajá, adiós, en serio, adiós Ya ya me pasé y ya hoy llevo Medio minuto más eh, Bueno, un minuto y medio Medio minuto más Desde desde que dejó de funcionar No, pues vamos a la próxima, adiós